hola sí he estado en activo mucho tiempo pero me di cuenta que el, la primera parte del iceberg le fue bien y llegó a la meta y como lo prometido es deuda aquí va el iceberg de mario kart Wii en español segunda parte sin más comencemos un iceberg es un conjunto de información teorías conspiraciones hechos curiosidades etcétera, y a medida que va bajando se vuelve más oscuro. A pesar de que este juego es más viejo que antes que Uruguay saliera campeón del mundo, igual sus fans no se hicieron esperar al notar este error a Nintendo. Es que a Donkey Kong le pusieron una parte de su boca en los y es yes, un error que se puede encontrar en las primeras consolas de Wii. Y acá, eh, dejo la imagen. Se los dejo a su criterio. Mario Kart Wii Black es considerada la versión macabra de Mario Kart Wii, entre comillas. Ya que terrorífico no tiene nada, lo llaman así porque en la carátula tienen a una calavera de Mario. Pero sacando eso, es el mejor mod que he visto para este juego y tiene diferentes pistas y canciones diferentes como Ice Cube, We Are The Champions, Never Gonna y el video que estás viendo de fondo es el mod. La quería aprovechar este minuto de video Para decirte Te pases por mi Instagram y me sigas ahí Y ya estamos haciendo un speedrun A los 400 subs Así que suscríbete compa Dale like y comenta en los comentarios Y nada, seguimos con el iceberg El youtuber KevinBG207, juntos a unos amigos, encontraron el código de una pista oculta en la versión beta en el castillo de Bowser, en Mario Kart Wii. Ellos la recrearon usando Blender de cómo quedaría la versión final y el video de fondo es la pista beta. El niño de 10 años salvó la vida de su abuela y de su hermano de 4 años porque su abuela se desmayó conduciendo el auto y el niño tomó el volante y condució a más de 90 kilómetros y en una entrevista el niño dijo que aprendió a conducir gracias a Mario Kart Wii. Esto se debe principalmente a que el online de Wii dejó de funcionar hace varios años porque llevaba mucho tiempo online y ya querían darle espacio al online de Switch. De esto no puede encontrar mucha información. Puede ser un hecho, una teoría, una leyenda urbana. El que quedaba último en una carrera con amigos, quedaba. Espero que le haya gustado el video y si te quedaste acá, te invito a que comentes este emoji. Y si te has quedado acá, te invito a suscribirte y ver alguno de mis videos. Sin más, os dejo. Adiós, gente.